Bienvenidos. Habéis sido seleccionados para participar. Las normas son muy sencillas. Tenéis una hoja para responder las preguntas, verdadero o falso. Cuando suene el pitido, mostrad la respuesta en la cámara. Si uno miente, el otro será castigado, pero primero poneros los cascos. Recordad, si uno se levanta, muere. Y para terminar, hay que llegar al final. Comencemos. Pregunta número uno. ¿Os conocisteis un 13 de octubre? Miente. ¿Por qué? Para conocer el castigo. ¿Sí? Ah. No, tenemos que salir de aquí. Tengo miedo. Yo también. ¿Quién coño eres? ¿Dónde estamos? Siguiente pregunta. ¿Estáis enamorados? Esto es una gilipollez. Responde. pasado nada? Eso es porque me has dicho la verdad. ¿Qué has respondido? Tercera pregunta. ¿Has sido infiel a tu pareja? ¿Esto es en serio? No ha pasado nada, te lo juro. Llevamos tres meses buscando piso en el que vivir juntos. Y me tengo que enterar por esta mierda. Mírame. No he hecho nada. ¡Que no he hecho nada! Bueno, bueno. Esto se pone interesante. ¿Perdonarías una infidelidad de tu pareja? A propósito, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Mal. Pues imagínate después de dos mentiras. Te Me has vuelto loco. Solo doy lo que recibo. Bueno, bueno, ¿cómo está el juego? Vamos con la siguiente pregunta. Bueno jugadores, estáis en las puertas de la final. Última pregunta, ¿darías tu vida? Parece que ya tenemos a la ganadora de hoy. Fantástica, fantástica. Recordad chicos, que al ganar accedes a...